Estoy grabando, no puedo ver ahora. Vamos, Flaco. Otra casa... Ahí entren, entren. Venga, y paso, paso, ¿qué pum? Para llevar las incidencias de todo sí. el proceso, señores. ...estamos en las calles. nacionales. ¿Lociones a causa de esta? ¿Qué tal? ¿Qué Te y corrido ¿Qué? Dios haya señores Oh wow Mirenlo ahí Se quieren no meter a jugar aquí ¿sí? Hay un puente por arriba Hasta ahora comenzó, comenzó todo esto. A las 3 de la mañana. A la se dieron pico, todo, ustedes. Se dieron todo, todo. No nos doy tiempo a nada, a nada. ¿Cómo fue, No nos doy tiempo a nada sacar nada. Fue como a las 3 y media de la mañana. Tuve la casa hasta arriba, vea. Aquí no viene nadie. ¿Entendés? Nosotros somos huérfanos. Aquí no somos huérfanos. Nadie va a ayudar a nadie. Queremos una ayuda que nos den, por favor. Vaya a ver para que usted vea todo. Aquí no viene nadie. Aquí no viene el tipo de política. Si quieren que está todo adelante, vaya a ver, vaya a ver ahí. Se le trayeron muchas cosas. Toma, vaya, vaya, vaya, para que me ayuda. ¿eh? ¿Hasta dónde le subió el agua? Mira, ahí. El final. ¿o? Esto es ahí, está feo para acá. que pensaba de que compré esa finquita si me sacaba el loto pensabas porque ya no. esto es detrás de palmares señores, mira cómo está esto, mujeres, miren esto Y limpio, limpio todo el monte para no La contaminación que es. Este es el río Cenoví en la provincia de Duarte, San Francisco, Macorís. Comenzamos a coger agua en estos momentos. Esta es la calle que comunica Villa Tapia, San Francisco. Mire cómo está ese río, un brazo de mar totalmente. Estoy comenzando a coger agua que está aquí en. En estos momentos en la comunidad de Senoví, San Francisco de Macorís. Miren, miren qué creciente lleva el río. Allá al fondo se pueden observar las casas que están inundadas, que se están inundando en estos momentos. Así que los compañeros... De la bomba de Cenovil, los indios, toda esa zona, que se vayan preparando, que comenzando a coger agua, que está el río. Miren los escombros, como están bajando la basura de la persona inconsciente que lanza basura al río y luego estas van a parar al mar a contaminar nuestro océano y nuestra zona. Así que prepárense, que comenzando a coger agua, que está el río. Miren esos amanes como están al borde de más de la mitad. Imagínense el tamaño de esos amanes y miren, miren como que están. El río Cenoví, así que los compañeros de, de la bomba que se cuiden, que es comenzando a coger agua que está. Los compañeros de la bomba de se Senoví, toda esa zona de, de la Rosa, los indios, eh, toda esa zona es comenzando que está. Miren qué brazo es más, compañeros Vean, eh, miren, miren, miren. Miren qué brazo es más. No encuentran en a la casa al fondo allá inundada totalmente. Es comenzando a coger que está el río, comenzando a coger agua. A la gente la bomba se no que se preparen. Al síndico que se prepare que para allá va la creciente. Y es comenzando, mire, mire qué creciente. Esta es la carretera que comunica Cenovi se Madrid. senoví Madrid, detrás de mi casa, para que tenga una idea. de luz en el suelo. Venga para al lío para poner ese palo en otra vez. No, el palo, oh, Todo Todos los palos calle, itroyables. Tres palos. Sí.